Segunda parte. Es recién en el año 1996 cuando nace el tenis playa como deporte único con sus primeras reglas propias que fueron la delimitación del campo en 8x8, la altura de la red a 1,70m y la eliminación de las ventajas en 40 iguales con el punto de oro. Entre el año 1996 y 2008 el tenis playa vivió una época de mucha controversia. Finalmente, fue la Federación Internacional de Tenis, la ITF Beach Tennis Tour, que acogió este deporte en su seno como propio. A partir de ese momento, el crecimiento fue exponencial. En cada país existe además la Federación Nacional, las federaciones regionales y las delegaciones provinciales, que son las que trabajan fomentando y guiando los pasos en cada sitio de este deporte.